Bienvenidos a Un Tiempo de Oración con sus amigos Rafael y Elida Cabazos. Un Tiempo de Oración. Vamos a estar en este momento. Estos es tiempos de oración. Y bueno, pues estamos empezando un tiempo de oración, pero... Hay algo que es bien importante Muy importante, claro que sí Viene siendo la oración y la regla de oro Y la regla de oro Así Y le vamos es. aquí a mostrar a ustedes Por qué es la oración y la regla de oro Así Porque es. yo estoy seguro que tú, mi amada Tú, mi amado, que estás viendo y escuchando ahorita En este momento Este material, este video Pues, quieres la respuesta? Exacto, sí. ¿Quieres la respuesta de quién? Del Dios Altísimo Amén, así es Entonces, ¿qué nos dice aquí el verso 7 de Mateo? Eh, en el 7 y 8 En la Reina Valera de 1960 Bueno, nos dice Pedid y se os dará ¿Por qué? Ese pues, es el, el punto que Él dice, esa es la regla Pedid y qué? se, y os se dará. dará Así es, buscad Y hallaréis Entonces, quiere decir que hay, hay que pedir pero hay que buscar. Hay que buscar, amén. Y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Es como cuando tocamos una puerta. Claro. La persona que está adentro no nos puede abrir la puerta si no tocamos. Correcto. Entonces nosotros tenemos que pedirle a Dios, buscar de Dios y llamarle a Dios. Amén. ¿Cómo? Pues a través de, precisamente de, de la oración. De la oración. Por eso es la regla de oro y es lo que dice ahí en Mateo 7, 7 al 8. Sí. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nosotros nos enseñemos a orar. A orar. ¿Verdad? Exacto. Y nosotros vamos a proponernos a tratar de ayudar uh -huh. a enseñarnos a orar. Así es. Y entonces, sí, continuando dice, aquí con la oración sí. y la regla de oro. Correcto. Y aquí en el verso 8 nos dice algo bien, bien, bien interesante. Sí, nos dice, porque todo aquel que pide, recibe. Fíjate, qué tremendo. Porque todo aquel, a, aquel pide, o aquella, ¿verdad? Ajá. Eh, que pide, recibe. recibe. ¿Y qué ¿Y más nos que, dicen? Sí, y el que busca, haya. O sea, pedimos, buscamos, uh -huh. y. y, y ay, sí, y al que llama se le abrirá. O sea, si que llamamos. Llama. Sí. Y al que llama, si tú no llamas, no puedes esperar recibir. Así o sea, es. Pues esa es la regla de oro de parte de, de del parte Dios Altísimo. Del... Amén, así es. Dice, porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, y el que, el que busca. busca va a hallar. Pero al que llama, se le va a abrir. Se le va a abrir. Entonces, Amén. mi amada, mi amado, Este es lo importante de esta regla de oro de parte de nuestro Dios. Imagínate, vamos a enmarcarlo así en, en, en oro. esto ¿Por qué? Porque Amén. esto es de, de gran valor, esto es de, de mucha valía. ¿Para qué? Para que podamos tener respuestas Amén. a nuestras a oraciones. Así es. A Jeremías 33, 3 nos dice: ¿verdad? Clama a mí y, y yo, yo te, te responderé. responderé. Pero, pero tienes que clamar, tienes que, que pedir, tienes que buscar. Amén, así tienes, es. Por eso, eso se convierte en la regla de oro. De parte de nuestro Dios Correcto Y son bien, palabras del es. Señor Jesús que Las que Él nos dice aquí Entonces, más vale que obedezcamos Entonces, ahora vamos a pasar A orar sí, Vamos a orar Pero, espacio. ¿por qué vamos a orar? ¿Cuál es la necesidad? Obviamente que cada personita sí. Que nos está escuchando en este momento uh -huh. Tú, mi amada, tú, mi amado Donde quiera que te encuentres Te puedes encontrar aquí en Estados Unidos Puede estar en México Puede estar en cualquier parte de Centroamérica parte? En cualquier parte de Sudamérica En cualquier parte de Europa En cualquier parte del mundo Donde quieres que tú te encuentres ¿Qué va a pasar? Tienes que ponerte en las manos la de mano Dios del Señor. Así como veíamos ahorita La regla de oro Correcto Esa regla de oro Ahora, ¿qué problema hay? Bueno Vaya que si tenemos problemas, problema. uh, miren, muchísimos. Yo, yo, vamos a hacer un pequeño comentario nada uh -huh. más para saber por qué vamos a orar. Uh -huh. Aquí en Estados Unidos es increíble la cantidad de violencia que ha habido: Correcto. masacres, crímenes, robos, problemas políticos, hay de todo. Sí, sí, estamos... Aquí en nuestra ciudad, aquí en el... Nosotros le llamamos aquí, o se le llama aquí el Metroplex. Sí. Aquí a un lado de, sí. de lo que es alrededor de Dallas. Sí. Dallas for World. Eh, y todos los pueblos que están en, en, pegados a esos, porque es toda una masa de, de, de colonias, sí, de, de pueblos, eh, todos pegados, uh -huh. que los dividen nada más una calle. Entonces, aquí, nada más aquí en, en el área de Dallas... Uh -huh. Y lo que es el Metroplex. Así es. Es increíble la cantidad de muertes que ha habido. Sí, muchísimos. Por accidentes muchísimos. Y, y por crimen. Es increíble, increíble, increíble. Si nos bajamos un poquito a, a México, uf, pues, ¿qué le no, puedo pues decir? No, o sea, Según los números de, de, de los noticieros o de las eh, encuestas que se hacen, el crimen ha rebasado tremendamente. Eh, las estadísticas que eh, han existido en los uh, gobiernos anteriores. Sí, si nos vamos a Centroamérica, es. bueno pues cuánta gente ha salido de Centroamérica para venir acá a Estados Unidos y cuántos de ellos han tenido tantos problemas en el trayecto. Sí. Y luego, pues uh, también allá hay violencia, crímenes, eh, asaltos, bueno, ¿de qué, qué no hay? sí Sí, sí. Y si nos vamos a Sudamérica, para no irnos a más partes del mundo, uh -huh. aunque la necesidad está por donde quiera. Por donde quiera. En Centroamérica, eh, digo perdón, en Sudamérica hay la situación muy especial de Venezuela, lo que está pasando ahorita en, en Bolivia, sí, sí, en sí, Chile, en, eh, y en Ecuador y, y en qué tantas pues, partes. Sí, más? Casi en Centroamérica y, y mundialmente el mundo está convulsionado. En, en España eh, en, bueno no vamos a mencionar ya más ciudades no, o más no, países, no. porque son, son muchos, son muchos allá. así es. Me acordé de allá de eh, Hong Kong también con un gran problema eh, que ellos no quieren ser pues eh, comunistas claro, porque ellos se acostumbraron a, a vivir pues eh, con el, el sistema de Inglaterra Sí, sí Y pues uh, no quieren volver a, a, al comunismo Claro, claro Y esa es otra cosa que está muy fuerte, está muy pesado eh, Esos uh, proyectos de, de algunos países que, que quieren que todo el mundo se convierta en, en el comunismo Pero... No ha funcionado No, no, definitivamente No ha funcionado no. Y no va a funcionar porque no es por allí Aunque nosotros no nos queremos meter en cuestiones políticas no, no. Pero no podemos taparnos los ojos y los oídos Para no ver las realidades de este mundo Así es, y todo Todo es este pues la ausencia de Dios En Así los es. corazones del hombre eh, O sea, la, la, la maldad está tremendamente eh, arraigada en este mundo Y es, es por eso que debemos de Llorar. buscar al Señor Llorar. A través de la, oración, de la oración Creyendo y confiando Que Él puede ayudarnos en cualquier situación, situación que difícil que sea Por eso Así es, la, la, es. Oración. la oración Por eso les quisimos empezar este nuevo proyecto de Este es el volumen 1 Vamos a hacer el 2, el 3, el 4 Dentro de lo que es el, el mes de, de noviembre Sí, vamos a estar Entonces, teniendo estos espacios de, de, de buscar al Señor y, y orar O sea, busquémoslos a través de, de su palabra Y oremos Porque vamos a hacer una serie de de, de de motivos de oración nada más Y pueden escribirnos Para que nos digan Cuál es tu motivo, cuál es tu razón Por la pues, Quisieras que te ayudáramos y Así apoyáramos es, en la oración. la oración. Entonces, oremos. Amén. Voy a pedirle a mi esposa que haga ella una primera oración, luego yo voy a hacer una segunda. Padre, le alabamos, le glorificamos, Señor, en este momento, dándole la honra, la gloria y la alabanza. Padre, en este momento, Señor, que nos disponemos, Señor, a tener este tiempo de oración, Padre, le pedimos en el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús, que usted, Señor, nos use, que usted, Señor, uh, toque, Señor, la vida de las personas que estén escuchando, Señor, estos mensajes, Señor, para que, Señor, le busquemos más de cerca, más en nuestra intimidad, Padre, eh, en todo momento, porque únicamente usted nos puede guiar y nos puede capacitar nos puede dar la sabiduría en todo momento, Padre Santo, pero necesitamos buscarle, Señor, en su palabra, en la oración y creyendo y confiando que nada, nada es imposible para usted, Padre. Gracias le damos, Señor, porque usted nos da la oportunidad de, de abrir, Señor, eh, los micrófonos, de abrir este espacio, Señor, para invitar a nuestra gente que nos esté escuchando, amistades, familiares, eh, eh, toda la persona que pueda, Señor, sintonizar este espacio, Señor, lo invitamos a la oración. Le, le invitamos a que busquemos más su rostro de cerca, Padre, porque únicamente usted tiene, Señor, palabras de vida eterna. Gracias, okay. Señor, porque su amor y su misericordia son grandes, Padre Santo, todavía nos está dando el tiempo, el espacio de que le busquemos y, y, y, y le podemos encontrar, porque va a llegar el momento en que eh, ya usted va a dar un tiempo, está dando un tiempo, ha tenido, Señor, mucha paciencia y mucho amor para con la humanidad, Señor, que todavía está esperando con los brazos abiertos a que nos... Inclinemos, que nos arrodillemos, que nuestro corazón y nuestra mente estén dispuestos a escuchar su palabra y que podamos recibir su mensaje. Gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Aleluya. Señor, ¿cómo no venir Gracias ante su Cristo. presencia? Sí, Señor. A través de la oración. Conforme nos dice su palabra, Señor... Cuando nos dice que esa es la regla de oro, que pidamos, sí, que señor. busquemos, que llamemos. Sí, Señor. Y Padre Santo, al ver nuestros pueblos, podemos ver la gran necesidad, Señor, sí, de sí, que señor. haya cambios, cambios radicales, sí, señor. señor, en todos los países que mencionamos hace un momento. Sí, señor, ¿qué podemos hacer? Le rogamos, Oh Padre Santo, que esté... Ponga su mano de poder Aleluya. sobre sí, cada sí, país y sobre cada gobernante, Señor, que hay en cada país sí, señor. de los que hemos mencionado. Y, y de aquellos que no hemos mencionado, pero que están allí en los problemas. Y Padre Santo, déles oh, la sabiduría, déles el entendimiento, sí, déles la comprensión, que lo que ellos tienen que hacer es proveer de las mejores sí, herramientas señor. para que el pueblo pueda ser bendecido. Aleluya, así es, Padre. Ese es el único sí, Señor que puede hacerlo. Si usted le da la sabiduría, el entendimiento, la comprensión a cada gobernante, se van sí. a dar cuenta que si ellos pueden proveer las herramientas para que el pueblo progrese, para que el pueblo se supere, se van a acabar muchas dificultades. Pero Padre Santo, es Santo requerimiento oh, que gracia. cada gobernante, cada mandatario, que, Señor, las vidas señor en entienda, comprenda señor. que lo primero que tiene que hacer es sí, señor. buscarle a usted, pero buscar verdaderamente, no religiosamente, sino buscar verdaderamente que usted esté en sus vidas sí, y en sus corazones. Sí, señor. Y Padre Santo, para que usted pueda darle la sabiduría. Sí, Señor. De cómo gobernar oh, sabiamente Cristo, cada pueblo, hacerlo, cada país. Y que la, las personas, los habitantes de cada ciudad, de cada país, puedan ser bendecidos de parte suya. Aleluya. Sí, Señor. Señor, ponemos a todos los que estén ahorita en este momento escuchándonos. A los que estén allí ya Señor Y compartiendo también este video Que ellos puedan recibir la bendición sí, Y señor. que en el momento que ellos escuchen De principio a fin Este video Aleluya. Señor Que usted bendiga sus vidas sí, Y a ti te digo mi amada Así sea. A ti te digo mi amado Donde quiera que tú te encuentres Donde quiera que estés recibe la, bendición. recibe la bendición En el nombre recibe del Padre bendición. En el nombre del Hijo y del Dios Espíritu, Espíritu Santo. Santo. Sí, Señor. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Sí, amén. amén. Amén. Y amén. Amén. Les dejamos esta última lámina para que sí. ustedes, si tienen necesidad de que le apoyemos en oración. Sí, escríbanos. Escríbanos a hoy.oramos.gmail.com o bien a rafaelidatv.gmail.com. Y gracias, gracias por su tiempo, gracias por este espacio que nos ha dado. Y el Señor le bendiga grandemente. Comparta, comparta estos videos. Le bendecimos en el nombre del Señor. Así es. Sus amigos, Élida y Rafael, y Rafael Cavazos. Uh -huh. Pues un abrazo fuerte, donde quiera que tú te encuentres. Y gracias de antemano por compartir o también por escribirnos. Bendiciones. Así es.